Hola, a continuación les voy a hablar sobre la inducción. La inducción es un método de demostración ocupado eh, frecuentemente en la matemática. La inducción nos permite demostrar la unidad de diversos tipos de proposiciones, igualdades o fórmulas que expresadas en términos de una variable, toma valores naturales. A continuación les explicaré un ejercicio sobre la inducción. Supongamos que deseamos demostrar la igualdad para la suma de los n números pares al cubo natural, que sería 2 al cubo más 4 al cubo más 6 al cubo más todos los otros números naturales pares que se pueda representar de esta siguiente manera, porque un número multiplicado por 2 va a ser par que sería igual a 2k al cuadrado factor de k más 1 al cuadrado. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, como la sumatoria de los naturales con k igual a 1, factor de 2k al cubo, que sería igual a 2k al cuadrado, factor ...k más 1 al cubo. Ahora aplicaremos el principio de inducción... ...que primero consiste en... ...si es que nuestra hipótesis es válida para un k igual a 1. Reemplazamos... sería... ...en esto sería 2 por 1 al cubo... ...es igual a 2 por 1 al cuadrado factor de 1 más 1 al cuadrado desarrollamos todo esto que nos quedaría como 2 al cubo es igual a 2 por 1 al cuadrado quedaría 2 porque 1 al cuadrado es 1 y por 2 es 2 factor de 1 más 2 que son 2 al cuadrado esto quedaría como 2 al cubo es igual a 2 por 2 al cuadrado que nos daría lo mismo 2 al cubo es igual a 2 al cubo que sería 8 es igual a 8 entonces, mediante esto ha demostrado que el número de K es igual a 1 nuestra, nuestra fórmula es correcta ahora lo hacemos si es para un K es igual a N y obtenemos de la siguiente manera la sumatoria de n es igual a 1 por 2k al cubo igual a 2k al cuadrado factor de k más 1 al cuadrado la n la reemplazamos acá que nos daría 2m al cuadrado factor de n más 1 al cuadrado mediante esto nosotros obtenemos nuestra hipótesis de inducción ya y con esto nosotros vamos a demostrar si es que nuestra fórmula es válida para un n para un k es igual a n más 1 sea un k es igual a n más 1 esto lo explico lo hacemos de la siguiente manera sea n más 1 1k es igual a 1 factor de 2k al cubo es igual a 2k al cuadrado k más 1 al cuadrado Ahora le sumamos nuestro igual de inducción acá y quedaría como 2K al cubo más 2N más 1 al cubo es igual a 2n más 1 factor de n más 2 al cuadrado. A continuación nosotros desarrollamos esto que quedaría como 2n al cuadrado factor de n más 1 al cuadrado más nuestra hipótesis de inducción que sería 2n 1 al cubo es igual a 2n más 1 al cuadrado Factor de n más 2 al cuadrado. Ahora, eh, desarrollamos esto. que Quedaría 2n cuadrado, factor de n más 1 al cuadrado, más 8, porque esto está el cubo. n más 1. Quedaría acá 2n más 1 al cuadrado factor de n más 2 al cuadrado ahora nosotros factorizamos por un término común que en este caso sería el 2 y el n más 1 al cuadrado entonces lo dejamos como 2n más 1 n, al cuadrado factor de n cuadrado que lo tenemos acá más 4 que sería dividiendo el 8 n más 1. que sería igual a 2? n más 1 al cuadrado. Vector de n más 2 al cuadrado. Ahora simplificamos y serían los 2n más 1 al cuadrado. Nos quedamos con esta expresión que si desarrollamos daría n al cuadrado más 4n más 4 sería igual a n al cuadrado más 4N más 4 si desarrollamos este cuadrado de binomio al tener nuestras dos igualdades demostramos que esto es el válido para nuestra inducción que demostra